Este proyecto que se ha presentado hoy, el Biolef, es algo de la cual, en mi opinión, las organizaciones, tanto indígenas como campesinas, pequeños productores, minifundistas, todo lo que es el sector productivo de la agricultura familiar debiera apropiarse. Debe apropiarse y hacerlo en un contexto de mucho compromiso, porque por lo que he escuchado, por cómo se ha hecho la presentación, es algo que vendría a beneficiarnos y a protegernos. Entonces, desde ese lugar, es que me parece que el proyecto es de una envergadura, pero fundamental para la defensa de nuestro sector. Todo lo que se plantea, esto de replicar las semillas propias y al mismo tiempo protegerlas de alguna manera es lo que necesitamos para continuar siendo lo que hemos sido siempre, productores de nuestra propia semilla y replicarla en beneficio de todos eh, los productores de la agricultura familiar.